hola soy arme y bienvenidos a mi canal y hoy os traigo esta vela de colores espero que os guste bien como molde vamos a emplear este vaso de cartón no tiene nada vamos a emplear también parafina de 56 puedes utilizarla en otro, de otro grado también eh, crayolas eh, o anilinas yo en este caso crayolas de varios colores vosotros podéis utilizar anilinas, líquidas o en polvo Mecha, eh, para este recipiente del, del 3 eh, de Q3 Y bueno, vamos a ir separando las cositas También tenemos ahí una bolsita con parafina en perlas Que vamos a utilizar Para rellenar nuestra vela Y lo primero que vamos a hacer Se añadimos máster a calentar Ahora, ya, nos, ya se ha calentado esta parafina Y le vamos a añadir, pues bueno, este trocito de color de crayola blanco Porque vamos a intentar hacer unos, unos colores eh, tono pastel Removemos bien En esta ocasión podríais añadirles ya la esencia a vuestra vela Vamos a poner seis vasitos que veis que aún tiene restos de haber sido utilizados en otra ocasión y terminamos de colocarlos y ahora repartimos la parafina que hemos calentado entre estos seis vasos intentar que lleve la misma cantidad cada uno ¿eh? que no haya ninguno con más cantidad Entonces, poco a poco repartimos 4, 5, 6 y ahora lo que ha quedado vuelvo a repartir que nos quede todo igualado más o menos que lleve las mismas cantidades de, de parafina bien vamos a añadirla aunque ha quedado algún resto de blanco en, en el recipiente no importa le añadimos más cera para después rellenar la vela bien ahora con las crayolas y un cuchillito vamos a cortar un poquito de la punta de la crayola. Vamos a buscar los tonos que queremos. Este me queda muy clarito, un cierto muy clarito. Vamos a añadirle más, más crayola. Ya veis, que utilizo cantidades muy pequeñitas, ¿eh? Y lo mismo en los otros recipientes. Podéis elegir los colores que queráis para hacer esta vela. Yo he escogido esta gama, pero bueno, podéis incluso eh, no, no aplicarle el blanco al principio y que sean colores más intensos. Ya veis que se diluye muy bien, se deshace muy bien la crayola en, en la parafina y ahora separamos. Vamos a utilizar el molde de pastillas de jabón para hacer las barritas de color. sí, nos es más sencillo que cortar las barritas que hacerlo en, en otro recipiente pero bueno, si tenéis una bandejita pequeña os vale también, eh ahora ha enfriado, va a estar enfriando un poquito y mientras que está enfriando metemos la mecha para, para afinarla en la cera líquida ¿Ves? metemos y ya al ser de un grosor más eh, mayor que otras veces, coge más, Se engorda mucho más rápido. Y además que la, la cera en la que la hemos bañado no está caliente del todo. Bien, ahora sí, ¿eh? están más frías las pastillas, podemos ir cortándolas sin que se sin que se deshaga lo del medio cortamos en cuatro trozos, más o menos veis, no nos ha salido nada de cera líquida están las están pastillas blanditas fáciles para cortar y nada líquidas esto lo sabéis poniendo la mano encima y mirando la temperatura Si estuvieran más eh, duras las pastillas nos iba a costar muchísimo más eh, trocear. Bien, tenemos la mecha, ya veis que queda rígida. La separamos a un ladito. Vamos a desmoldar estas para, esta parafina de colores que aún está blandita. Tener mucho cuidado de desmoldarlo porque se puede deformar esta blandita blandita y la separamos para que vaya enfriando más rápido necesitamos que estas barritas de colores estén totalmente frías para hacer la vela eh, bueno eh, hay quien las repasa ahora yo no, no suelo repasarlas, las dejo así. Me gusta más natural. Y vamos a poner el vasito. Y ahora lo sencillo. Vamos a ir poniendo barritas de colores. Al, en el contorno del vaso, ¿eh? Ahora decidimos, pues, qué colores queremos que, que vaya, se vayan poniendo a, a continuación de cada uno. Yo he elegido esta... Bueno, de esta manera, pero bueno, vosotros ya os digo, podéis elegir los colores que queráis. Y la composición que más os guste. Bien, ya tenemos todos los... Los trocitos puestos. Bueno, este no me convence, ¿no? Un poquito grande. Bien, ahora abrimos la bolsita de la parafina en perlas. Y vamos a verter en el interior del vaso. En el centro. Vamos a situar la mecha. También centrada. Así, más o menos. También distribuimos lo mejor posible las barritas. Bien. Ahí. Después ya la enderezaré. No pasa nada que ahora se, se tumbe. Voy a ponerle ahora una plaquita. Este soporte de para mechas. Pero bueno. Va a ser poner y quitar varias veces para poder echar la cera y... y las perlitas de cera también. La cera líquida y las perlitas de cera. Vamos echando hasta cubrir las perlitas. Ahora retiramos, ya veis que os digo que va a ser poner y quitar. Constituamos bien las barritas, ahora que si nos lo permite el calor. Añadimos más perlas. ¿Qué hace que le echemos las perlitas de, de parafina? Que se nos enfríe antes la cera líquida y no se nos diluya el color de las barritas. No se deshaga. Así hasta arriba. Terminamos con más cera para cubrir cera líquida. Bueno, llegado a este punto, eh, que comentar. Tenemos comunidad. Voy a seguir a ver si esta semana subo alguna encuesta. A ver cómo están las cosas. Y si tenéis algún comentario, duda, sugerencia, podéis hacérmelo en cualquier, cualquiera de los vídeos y bueno suscribiros si aún no lo habéis hecho darle al like a los vídeos y aquí me veis que ya se ha enfriado la vela he dejado toda la noche que se enfriara ¿eh? eh otra recomendación si queréis que se, se, se os enfríe rápido una vela podéis meterla eh, en la nevera media hora una hora lo que necesitéis para que se desmolde fácil. Si no, lo dejéis toda la noche enfriando y también se desmoldea. ¿eh? Bien, vamos a aplicarle calor para quitarle la cera que tapa nuestros colores. Si no, tenéis pistola de calor, un secador de, de pelo y listo. ¿Veis que va goteando la parafina? Ahora vamos a ayudarnos, el cuchillo para acabar antes, el, la pistola de calor no tengo en funcionamiento, eh, aunque no parezca, tengo apoyada para que me vaya justo a la dirección que yo quiero y así con el cuchillo me es más fácil cortar. Bueno, y no sé qué os parece esta, esta vela si os gusta si no mirad ya está cogiendo otro aspecto ahora es simplemente quitar un poquito de cera suavizarla para que acabe con el aspecto que nosotros queremos Sigamos sí, vamos desbastando con el cuchillo si necesitamos más pistola de calor se la aplicamos voy a quitar el trocito amarillo que me sobresale de una de las barritas y bueno Así es la vela, es muy sencillita de hacer. Aquí tenéis el resultado final con otro ejemplo más con base cuadrada. Muchísimas gracias por verme y chao.